En hiperlimpieza contamos con una selección de tangas desechables de talla única, ideales para masajistas, fisioterapeutas, centros de belleza, cabinas de estética y spas. Fabricados en polipropileno de 40 gramos, este material se caracteriza por su buena transpiración, impermeabilidad y resistencia. Todos cuentan con un elástico para ajustarse sin dificultad y se venden en envases unitarios para un uso más fácil y cómodo. Disponemos de tangas tanto masculinos como femeninos, de diferentes tamaños y colores, así como boxes masculinos y hipoalergénicos, de color azul y dobladillos cosidos.